Estamos aquí presentes, fortaleciendo eh, la decisión que tenemos que tomar como mujeres. Frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos. Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en nuestro programa el día de hoy Tenemos la suerte de tener este diálogo a través de videollamada con uno de nuestros maestros Eduardo Suárez, eh, uno de los responsables, eh, una de las caras visibles de la Gremial de Abogados Hace mucho tiempo que eh, tenemos contacto, lo habíamos entrevistado en ocasión de una visita en Neuquén para hablar incluso de variados temas, un poco de su militancia, un poco de su vida, un poco de lo que pasaba en Paraguay, un poco de lo que sucede cuando este, obreros desocupados cortan una ruta o una calle. En todo eso está la gremial de abogados. Hoy la convocatoria y lo molestamos a eh, Edgardo, el Negro Suárez, para todo el mundo de la militancia popular, de los, eh, el, el, el hecho de los voluntariados en, en causas este, del pueblo eh, Tenemos muchas ganas de aprender sobre Paraguay qué está pasando en este momento con la situación de Laura Villalba que nos pongas en, en, en autos para utilizar términos legales de lo que eh, significa para la República Argentina eh, la cuestión legal vinculada al asesinato de dos niñas por parte de, de estos grupos paramilitares sobre todo para, eh, de alguna manera, también empezar a formar parte de, del amplio movimiento de solidaridad con eh, los presos y las presas políticas en Paraguay. Así que, Negro, todo tuyo. Gracias por el tiempo. Y bueno, eh, creo que eh, la, eh, el preámbulo era también como para introducirnos en algo tan complejo como es la realidad paraguaya. Hola, Pablo, querido. del equipo y la gran audiencia que tenéis tanto en la Argentina como en algunos lugares de nuestra América. Bueno, yo les cuento, efectivamente, soy miembro de la eh, Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, militante de convocatoria a segunda independencia, y eh, en los dos caracteres, pero sobre todo en el carácter de eh, la Gremial de Abogados, Voy a tratar de explicarles cuál es la situación en el Paraguay. El problema de Paraguay, queridas compañeras y compañeros, el problema de Paraguay es la tierra. A diferencia de eh, Argentina, Brasil, podríamos decir México, qué sé yo, algunos otros países con más eh, desarrollo industrial en nuestra América, en Paraguay, y por lo tanto las grandes gestas, las grandes gestas este, de luchas sociales, políticas, revolucionarias que ha habido en Nuestra América la ha protagonizado básicamente la clase obrera la, la, clase, obrera, la, la clase obrera industrial en Paraguay el eh, sujeto activo de todo un proceso de cambio de todo un proceso revolucionario es el campesinado y entonces el problema de Paraguay es la tierra en los últimos 50 años para, para no arrancar desde eh, aquella, aquel genocidio que se llamó la guerra de la Triple Alianza para arrancar más contemporáneamente, en los últimos 50 años, el campesinado paraguayo ha sido objeto de eh, todo tipo de, eh, de represiones, de luchas, de, de sanguinarias, eh, matanzas, eh, pero no ha cejado en su lucha. Eh, posteriormente a la caída de aquel terrible y sanguinario, o, o, un dictador que fue el general Entruena, eh, surgieron varios partidos, todos partidos del capitalismo, incluso los progresistas, que eh, lo que hicieron fue someter básicamente al campesinado paraguayo en, en una peor situación, cada vez peor situación. Y el campesinado paraguayo resistió, como pudo, con grandes pérdidas, muertos, desaparecidos, presos, etc. Hace unos 20 y pico de años surge en el campesinado eh, un partido de izquierda, marxista-lenista, que se llamó el Partido Libre. Y ese partido aglutinó parte del campesinado paraguayo, los, los cuadros más importantes, los, los eh, activos más importantes de ese campesinado, y empezó a desarrollarse. Ese partido fue, eh, fue hecho desaparecer, literalmente, diezmado, acorralado, eh, ...con presos, con muertos, con desaparecidos... ...y hoy en día parte de sus dirigentes están cumpliendo penas de más de 35 años de prisión... ...y algunos están exiliados. Del seno de ese partido hace aproximadamente 20 años, más o menos... ...estamos en 2021, así que más o menos ahí más del, del 2000... Eh, eh, ...la juventud de ese partido, chicos y chicas de eh, 18, 19 años... Eh, la juventud que sobrevive a ese partido, eh, eh, básicamente campesinos, chicos y chicas campesinos, eh, se instalan en la zona norte de Paraguay, el departamento de Concesión, Pedro Juan Caballero, etc. La, la, la zona este, rural de montes tupidos, de selvas, en algunos casos inexpugnables, se instalan ahí porque son de ahí, la gran mayoría son de esa zona y forman el ejército del pueblo paraguayo, una guerrilla de carácter izquierdista, que pretende la liberación del campesinado y se plantea como objetivo principal la lucha contra los latifundistas. En Paraguay eh, esa dura lucha o guerra entre el campesinado y los latifundistas lleva más de 100 años. Los latifundistas que eh, ellos le llaman brasiguayos, o sea, oligarquía paraguaya y parte de la oligarquía brasilera y también argentina, se han apropiado del 90% del territorio paraguayo, y han este, diezmado a los campesinos, a los pequeños emprendimientos de agricultores chicos, o, por, o porque los mataban, o porque los expulsaban, o porque les compraban sus tierras a mil precios, y entonces han hecho un desastre ecológico, han desmontado montes enteros para plantar soja, básicamente soja, han envenenado el medio ambiente. Recordemos que abajo del, de Paraguay está lo que se llama el acuífero guaraní, una de las reservas de agua potable dulce más grandes de la tierra. Entonces en ese marco se desarrolló esta pelea. El ejército del pueblo paraguayo empezó a desarrollarse, a, a incrementar sus filas con muchos jóvenes campesinos, eh, y a darles una lucha muy dura al a los latifundistas que se armaron hasta los dientes con sicarios provenientes de distintos lugares de, de Paraguay, de Brasil, de Argentina de Colombia ejércitos privados que hicieron des sin embargo el ejército del pueblo paraguayo en ese sentido se desarrolló este, y le era muy difícil a los latifundistas este, por más asesinatos que producían este al estilo de las tres A de acá, de, hace, de la década del 70, les eh, es muy difícil. ¿Por qué? Por lo siguiente, esto es importante, eh, compañeras y compañeras de Argentina y sobre todo de, de otros lugares de América que, que escuchen esto. En general, nosotros, por lo menos en la Argentina y otros lugares estamos acostumbrados a que en, la, en los últimos 100 años, no sé, 80, las guerrillas eh, rurales eran traspoladas, es decir, Grupos de compañeros y compañeras de altísimo nivel de conciencia que se instalaban en, en, en el caso de Argentina, en Santiago del Estero, en Tucumán, eh, los Uturuncos, el, el MR-17 de octubre, después la compañía Ramón Rosa Jiménez de Monte, Tucumán, del PRT, incluso al estilo de la guerrilla del Che, eran grupos transpolados. Eh, el ejército pueblo paraguayo tiene por... Por particularidad que este, son campesinos, son todos campesinos, son todos o hijos de, y nietos de campesinos. Por eso es tan difícil derrotar una guerrilla que tiene un anclaje tan importante en, la, en el lugar, entre el propio campesinado y la clase social a la que ellos pertenecen. Entonces, eh, ya hace 10 años, eh, viviendo en el tiempo más, más cercano, más para acá, eh, ese, todos los gobiernos, inclusive el gobierno progresista de, de, Lugo, de Lugo, los combatió por, por, por todos los métodos posibles. Y no hubo manera, muchos presos, muchos muertos. La gremial de abogados empezó a intervenir. Nuestra organización... Te fue interrumpo. Años y años... Una, una consulta... ¿Tuvo ¿no? ¿no? alguna acción? Te digo, porque más allá de lo, lo poco que uno conoce... Eh, ¿tuvo alguna acción relevante en términos políticos o militares en estos últimos años el, la, la guerrilla? que vos recuerdes bueno, hubo muchas pero yo diría dos o tres que son muy relevantes ¿no? el, hace muy poquito, creo que todavía estaba en pandemia o un poquito antes, les incendiaron 10 helicópteros a los latifundistas en una sola operación después hubo una operación muy grande de un también cercaron el tiempo, dos años, cuando buscaron una, eh, un colectivo, una, un transporte, uno o dos transportes de tropas, eh, muy grande, creo que hubo 10, 15 muertos, se expropiaron todas las armas. Varios latifundistas secuestrados. ¿Cómo se Acá se desconocen entre los vecinos, se arma pelea. Si uno le hace, el aguanta uno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 Hoy queremos decir que hay responsables de lo que pasó en la Escuela de Aguada San Roque. Queremos decir que esto no va a quedar impune, que hay una organización que estará, como digo, en todo el territorio provincial, pero además nacionalizando esto que tiene que ver con un pedido de justicia. Aten está organizado, Aten está en lucha y desde acá seguiremos exigiendo que el gobierno se haga responsable de lo sucedido. 不是